Hola, me llamo Gaia, tengo 16 y vengo de Italia. Tengo mamá chocuana y papá italiano y siempre considero que he vivido en dos mundos diferentes porque vivir en Italia y vivir acá son dos cosas completamente diferentes. Entonces considero de que he vivido experiencias diferentes por lo que mencioné anteriormente. Estoy en grado 11 aquí mismo en Envigado. Y retomando lo que ya anteriormente considero que es vivir en dos mundos diferentes porque al vivir en Italia en un lugar donde hay personas mayoritariamente blancas a vivir en un país como Colombia eh, he encontrado dificultades como mi color de piel aunque allá no he vivido discriminación si sí, por decirlo así como algunas veces el rechazo que he vivido aquí en Colombia por lo cual me parece muy raro ¿no? Eh...